Hola, ¿qué tal amigos? Saludo especial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias Internacional en Mundo y Not Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Estas son imágenes que le están dando la vuelta al mundo, las redes sociales están mostrando un misil ruso que cae a solo 20 metros de las fuerzas AFU en un destacamento militar allí en Ucrania, al parecer la zona es Bakhmut y según indica el medio eslavo Avia.pro los militares estaban abandonando un edificio residencial de varios pisos se dice que se podría tratar de un misil grade el que cayó cerca de estas tropas pero no detonó para fortuna de los soldados de Ucrania ya que pudo haber sufrido el cohete fallas técnicas desde su lanzamiento toda la información da cuenta que el lugar del acontecimiento es el este de Bakhmut y la artillería de Siberia no para de arremeter fuertemente sobre las fortificaciones de Zelensky. y las estimaciones del diario punto Avia.pro dice que el ejército ucraniano solo está controlando el 15% de este asentamiento que es Arteomox y la situación es bastante complicada para la línea del frente de la SAFU pues hay una fuerte línea ataque rusa que está bloqueando el ingreso de suministros para quienes defienden las fortificaciones allí en Bakhmut pero lo cierto es que las batallas continúan son bastante críticas y duras dejando bajas de lado y lado y son bastante complejas para ambos bandos en respuesta a la misión aplanadora por parte de los Wagner y el ejército ruso se conocen las últimas horas que el ejército ucraniano intentó socavar edificios residenciales donde están ubicados los mercenarios Wagner utilizando los sistemas de lanzamiento de cohetes Snake Gorinich o conocidos como el URR 77 Meteorito que es, se utiliza para el desminado eh, de algunos sitios sin embargo, algunos lanzamientos fueron fallidos, relatan los editores militares. De otro lado, a través de un informe que ha sido entregado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, informan sobre el uso letal del lanzallama ruso conocido como el B, que alcanzó objetivos del ejército ucraniano en el Donbass, eliminando el sistema de lanzagranadas AGS-17 ucraniano. Según nuevas informaciones que han entregado desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, la Federación, con sus casas Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales, eliminaron posiciones de las AFU en Chernjib, asentamiento de Penchensugi, distrito de Norbogod en Seversky, sin que hasta ahora sea confirmada la información por parte de la cartera castrense en la Federación. Se habla que el ejército ruso habría tomado medidas drásticas ante los anuncios que se han entregado por parte de, de la OTAN y por parte de Kiev de que se están preparando para realizar la contraofensiva contra el ejército ruso y bueno, han acelerado lo que es los contratos que se han comenzado a eliminar reservas de la fuerza SAFU en Kramatorsk y Konstantinopka. Las arremetidas son constantes con cohetes y misiles de crucero que son difíciles de detectar por parte de los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Según lo que está diciendo el Ministerio de Defensa de Ucrania, Alegan que los aviones rusos Sub-35 estarían utilizando bombas inteligentes Según lo que está diciendo la funcionaria Yuri Ignat Estos elementos son arrojados desde una distancia de 50 kilómetros desde los aviones de combate Lo que lo libra a los aviones de ser detectados y agredidos por las fuerzas de defensa ucranianas Desde la región de Saporosh Están avisando que allí en cualquier momento se puede llegar a convertir esto como un escenario En el que está convertido Bakhmut Según la está alertando el jefe de un movimiento llamado Saporosh y Stam Rusia. Están diciendo a los medios locales que hay información de que hablan de que ya se está preparando la contraofensiva por parte de la SAFU en la región de saporoche Allí en esta zona hay acumulados gran cantidad de tropas ucranianas vehículos blindados, municiones occidentales que están listas para cuando den la orden de iniciar la contraofensiva que según los expertos se presume sería algo que daría paso a una escalada mayor del top para analistas pro-occidentales dicen que la región de Zaporochi es una de las zonas donde posiblemente está dirigida la contraofensiva para la primavera porque permitiría llegar a las AFU a las costas del mar de Azov y cortar el corredor terrestre de Crimea para los rusos. La ciudad de Saporosh, está controlada alrededor del 70% de los rusos y la parte del centro está en control de las AFO. Está confirmado por parte de los editores militares del diario Eslavo que un cuartel general subterráneo con asesores de la OTAN fue eliminado con un misil hipersónico Dagger a una profundidad de 130 metros. En una entrevista con ucrania.ru, Alexei Podvereskin, quien funge como director de. El Centro de Estudios Políticos Militares M. Gimo, dijo que las instalaciones de infraestructura militar y las sus estaciones eléctricas y empresas de defensa fueron destruidas como resultado de un ataque con misiles de Rusia contra Ucrania, en particular destruido el conjunto de mando de control y comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mando de la OTAN que estaba situado a una profundidad de 130 metros bajo tierra. Según Podbereskin, en este centro trabajaban por lo menos unos 300 especialistas de la OTAN procedentes de Polonia, Gran Bretaña y también del norte. Oficialmente, el Ministerio de la Defensa de Rusia declaró que el ataque con misiles fue masivo y se llevó a cabo en respuesta a las acciones ucranianas, incluidos ataques en el territorio del Donbass y el bombardeo residenciales Durante esta arremetida se utilizaron los sistemas hipersónicos de alta precisión Kinsal que fueron desarrollados específicamente para lanzar objetivos terrestres. La destrucción del Centro Conjunto del Mando y Control de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas y el Mando de la OTAN, según el experto, tendrá consecuencias para el ejército AFU. Sin embargo, señala Polvereskin los líderes de los países occidentales no negarán ni confirmarán esta información para ocultar el hecho de la destrucción de este centro que se convertiría en un revés para el gobierno de Zelensky el camino de la muerte a Bakhmut titula Avia.pro en donde están reseñando que a través de imágenes que ha entregado el ejército ruso dan cuenta de que por la zona donde ya en estos momentos allí en Bakhmut están controlando el ejército de la federación hay gran cantidad de vehículos y de equipos de la OTAN que están eliminados en los videos, según Avia.pro, se pueden ver las carreteras de Bakhmut o Artemiox, que el ejército AFU eh, llama el camino de la muerte. Este camino está bajo el control de fuego de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que observan atentamente a las fuerzas ucranianas. Y bueno, estas eh, imágenes, según los expertos, niegan el intento de seguir entregando armas y municiones al personal de la ciudad por el continuo asedio y el control que están teniendo sobre las principales vías de suministros por parte de las fuerzas rusas. El, en las imágenes se ve el camino que está lleno de equipos destruidos de la OTAN, tanques, vehículos blindados pesados recibidos por Kiev desde Occidente y vehículos de combate de infantería con vehículos blindados de transporte de personal. Todos estos vehículos fueron a... Y eliminados en un intento de Kiev de llevarlos a Artiomos para desbloquear la ciudad y se encontraron con la artillería rusa y fueron eliminados a través de ataques precisos por parte del ejército. El camino de la a Bakhmut, según los corresponsales de guerra, está lleno de equipos occidentales. Recordemos que el director de el grupo Wagner está cerca del de edificio de la administración allí en Bagbut Yetbeni eh, Prigozín ha dicho que las fuerzas AFU permanecen en la parte occidental de la ciudad pero que hay una muy fuerte resistencia y niega que las fuerzas ucranianas se estén retirando de estos puntos donde se han desplazado en las últimas horas se conoce que un buque de guerra ruso entra a Arabia Saudita por primera vez en 10 años se trataría de la fragata Admiral Gorskov equipada con misiles hipersónicos Zircon que llegó al puerto de Yeda. la información dice que la fragata rusa Admiral Gorskov portadora de misiles Zircon entró en el puerto de Yeda, comunicó este miércoles el servicio de prensa del distrito militar occidental ruso, el buque de guerra de la flota del norte, acompañado con el barco Cisterna Dama durante su estancia en el puerto, las naves responderán a sus reservas de combustible, agua y alimentos, señaló el servicio y se trataría de la primera vez que un buque de era ruso llega a un puerto saudita en 10 años la semana pasada los buques en cuestión visitaron la república de djibouti para el fortalecimiento de la cooperación militar la reposición de existencias y el descanso de el personal en las últimas horas el norte mostró la destrucción de un objetivo supersónico por el sistema AEG. la marina del norte ha publicado un video de un ejercicio en el que se utilizaron los misiles Superficie aire SM2 del sistema antiaéreo naval AX de Lucas Martin para interceptar un blanco supersónico GQM-163 Coyote que estaba rozando el mar a muy baja altura. En las imágenes, un CQM-163 que imita un misil de crucero antibuque acelera rápidamente desde su plataforma de lanzamiento y atraviesa la pantalla de radar a una velocidad impresionante mientras que se dirige a un simulacro de ataque unos buques de combate cercanos. La información publicada junto con el video aclara que este fue grabado por una cámara infrarroja durante el ejercicio que se llevó a cabo en el océano Atlántico frente a las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA en Virginia el 27 de marzo. Segundos después del lanzamiento del GQM-163, las imágenes muestran que el blanco es atacado por lo que parecen ser al menos dos interceptores SM-2 estándar desarrollados por Raytheon Estos proyectiles fueron disparados por el crucero el USS Philippine Sea CG-58 de la clase Tinco de Roja y el destructor USS Mason DDG-87 de la clase Burke. De hecho, los misiles antibuques supersónicos que rozan el mar, como los objetivos CQM-163, pretendían simular en este ejercicio que son algunas de las cosas más preocupantes que los barcos de la Armada podrían enfrentar durante un ataque de alto nivel, apunta el portal de Drive, argumentando que la trayectoria del vuelo que roza el mar limita las capacidades de los sensores de detectar las amenazas en el horizonte, el sistema AX que usan varios destructores fragatas y cruceros de Estados Unidos y de los aliados consisten en una combinación de software, medios de detección y armas de los buques de guerra para detectar clasificar, rastrear y destruir las amenazas entrantes y otra ventaja de la AX es la capacidad para conectar múltiples embarcaciones, aeronaves y otros sensores en la red que forman una pantalla integral capaz de repeler los ataques a gran escala